¿Qué opinas del día sin carro? Bueno, muy bueno para uno, ya puedes andar bien por las calles ni tanto peligro con las motos ni tanto carro loco que hay por ahí. Bien, bueno. ¿Cómo les ha ido? Pues bien, es el único día que ve. No, pues todo muy bien, yo para mí es bueno porque pues no hay tanta confusión de todas maneras. ¿Siempre se siente el cambio por primera vez en Granada con esta medida? Claro, sí, siempre se siente el cambio y creo que la van a hacer cada año también. Pues ya prácticamente se mira como más ocupado con los particulares. Muy bueno, buenísimo, ojalá lo hicieran seguido. ¿Cómo le ha ido el día de hoy, primera vez que se adopta esta medida? No, pues sí, sí, sí ha mejorado, en la parte económica sí mejora. El ruido, la contaminación ambiental, todo ha mejorado. No, pues muy tranquilo, la, la gente se ha podido movilizar muy bien y no, el ambiente se siente muy bien, muy tranquilo. Bueno, la verdad fue que nos cogieron como de sorpresa, porque el aviso lo dieron, digamos, como cinco días antes. Y vea, la herramienta quieta porque no, no tenemos nada que hacer. O sea, nos declararon un día festivo. No salió ni siquiera un cuento acá bueno. No, nada. <risa> pues muy importante porque... ...la alcaldía haya pensado en, en el tema de conservación del medio ambiente... ...que es el auge que debemos tener... ...pero básicamente para nosotros sí ha sido un poco... Eh, ...como ustedes se pueden dar cuenta... ...pues no tenemos mucha afluencia de clientes... ...toda vez que el gran porcentaje de nuestros clientes... ...pues son las motos de este municipio... ...que hacen parte de nuestra compañía... ...para que tengamos el crecimiento que hemos tenido durante este tiempo. Eh, ha, estado, ha estado muy solo el día... Eh, sí, claro, se ha notado totalmente. Estamos aquí es como, más bien organizando adentro. Eh, de verdad, al día sin carro, pues, quieta un poquito el comercio, ¿sí? Pero a la vez es una medida buena porque, pues, el medio ambiente necesitamos protegerlo y yo creo que es una medida buena y ojalá se siguiera repitiendo por ahí una vez al año. Yo creo que nos sirve para hacer ejercicio y, pues, de verdad que así el comercio se detenga un poco, pues, ¿qué vamos a hacer? Son las leyes, hay que cumplirlas. ¿Cómo hizo usted para transportarse a su, a su lugar de trabajo? Pues empecé a hacer ejercicio, me vine a pie y pues igual a mi esposa también en otro almacén, pues también tocó venirnos a pie y llegamos un poquito tarde, pero no importa, aquí estamos cumpliendo, aunque las ventas sí han bajado y pues se hace un poquito de hueco. Sí, estamos muy contentos porque la medida ha sido positiva, como usted ve el movimiento que se ha tenido, pues es aceptable y creo que es favorable para nosotros. ¿Cuántos vehículos se calcula que dejaron de circular el día de hoy? Pues abordando tenemos 17 mil vehículos a 6000, mil, yo creo que una cantidad de 2000 mil vehículos dejaron de circular a 3000 y es una medida sana. En motos pues creo que es casi el 100% porque como usted ve son pocas motos las que transitan de 40 o 50 motos más o menos en, en, el, en el día. ¿Hubo vehículos que desacataron la medida? Sí, hay unos vehículos se le hacen comparendos pero son pocos, más o menos hay como dos o tres vehículos y entonces es una favorabilidad que la gente entendió el mensaje y, y se puso de acuerdo en la cultura que necesitamos para este día. Es una iniciativa, por primera vez un municipio del departamento del Meta adopta esta medida del día sin carro y sin moto, ¿de dónde nació, de dónde surgió? Sí, esa medida surgió de unos concejales, aprobado por el consejo y aprobado con el alcalde, con los buenos gemelos de Gumón, que vio la medida que pues, es buena y aceptable porque pues estamos en un medio ambiente, estamos en una ciudad que poblamos un medio ambiente bueno y de todas maneras es, es un ejercicio que se hace para mirar qué, es, qué, qué nos queda, qué nos qué nos produce y creo que el balance es positivo desde, desde todo punto de vista. Por último, señor secretario, ¿cuál sería ese mensaje para todos los habitantes del municipio ya para finalizar esta jornada el día de hoy? que Muchas gracias, que lo felicito por el comportamiento, por haber acatado este llamado para este objetivo que tenemos tan grande y a la gente agradecerle a la comunidad y decirles que, que hicieron un día bueno y colaboraron con el medio ambiente que es lo esencial, lo que tenemos para tener un municipio sano, una ciudad sana y creo que lo hemos conseguido.